¿Estamos grabando? ¡Estamos grabando! Hola, estamos hola, grabando? ¡Hola, hola, hola! hola libre, feliz? que conseguís todo, lográs todo lo que te propones, que todo lo que necesitas se te es brindado, que es todo, que fluye, que es todo divino. Y viene alguien y te dice, no, Eso no, está si mal! Sabes, no, no puedes volver. <risa> sí, mandá a tus chicos al colegio en donde les voy a meter, seguir metiendo todas estas ideas de que somos seres desempoderados, niños, que nos tienen que poner una autoridad para que nos digan lo que tenemos que hacer porque nosotros no sabemos nada. Entonces es el empezar a volver a los orígenes de todo, porque recién lo que decía yo no puedo pensar, bueno, ¿Quién hizo las limitaciones geográficas? Digo, porque el planeta Tierra no tiene limitaciones geográficas, son limitaciones políticas. Por eso, cuando compraba un planiferio, comprabas un plano político. Bueno, ¿quién hizo esa política? ¿Y en qué se basó? ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? ¿Por qué, por qué me quieren separar del que tengo al lado? No, acá hay una cosa y acá no puedes pasar. Disculpame, Mira cómo puedo. Paso un pie. Poder puedo. Vos me estás metiendo simplemente en la idea de que no debería flaco? O sea, es que yo, yo nunca firmé, yo nunca firmé. Tal cual, tal cual. Yo nunca dije, firme. O sea, a mí me dieron un certificado de nacimiento. Supongo que ese fue mi, mi primer registro, mi, mi documento de identidad, porque yo nací ahí. Pero yo, registro, como ser adulto, nunca, o sea, firmó ahí mi mamá, mi el madre. Registro, me, viene regis. mi el el registro viene de regis. sanatorio en el sanatorio. Registro viene de regis. Regis, reyes, sí, reyes. O sea, lo que uno está diciendo es estás voluntariamente accediendo a la idea de que vos tenés alguien que te va a gobernar. <ríe> o sea, y eso, como vos decís, no lo sabemos. Tu papá y tu mamá no sabían que registrándonos en un país que hoy en día sabemos que también los países son corporaciones, entonces a uno, de, sin querer, queriendo, apenas naces en los hospitales están obligados, pliqui, a que te registren, for, como que sos un bien de una corporación. Nosotros nunca nos enteramos de eso, nadie nos preguntó, y hay un montón de cosas que después también pueden decirnos por privado, porque tenemos toda la info de cómo fue paso a paso, de cómo pasó todo esto, cómo nos fueron esclavizando, y cómo nos fueron condicionando con la idea de que nosotros pertenecemos a una organización que tiene un deber ser, que tiene una manera de hacer y de ver las cosas, que es todo artificial, fue inventado por un par de gentes que dijeron, che, vamos a hacer esto así, o sea, no es algo natural, y sí, tenemos pero que volver a lo natural. Y, y volver a, a esto de la sensación de, de libertad, ¿no? que podamos, nuestra libertad interna, expresarla afuera, pero no sintiendo que es un privilegio, es un derecho natural, Justo estos días, por todo este tema, me estuve, pasó como abogada, volví al derecho, como para ver cuáles eran mis derechos. O sea, cuáles vienen de naturaleza y cuáles entran dentro del sistema de derecho positivo. ¿Dónde está ese engranaje? Porque yo dije, yo nunca firmé. Mi derecho natural es ser libre por naturaleza. Es más, la base de la mayoría de los países es en la Constitución que somos ciudadanos libres de circulación. ¿no? de sí. pensamiento, nadie puede como prohibirme pensar lo que siento. Entonces, eh, este planteo o replanteo creo que es muy importante en este tiempo donde hay mucha restricción de derechos, mucha restricción de libertades. produjo para no hablar, Encerrarte en tu casa para no circular, si circulas te pongo multa, en de si circulas en determinados horarios, pará, nadie se... O sea, es no momento de... No, no, que es el derecho a trabajar, a generar. Entonces, si no nos planteamos esto como es hora de sentirnos dentro de un planeta, que somos ciudadanos del planeta, que soy un humano responsable adulto en este momento, en mi caso, sí. y, que, y que sentir el derecho a elegir. Sí, o sea, sí. es como ya si fuera un privilegio tener derecho a elegir. No es un privilegio. Se me ocurrió, es algo innato. Se me ocurrió un lindo ejemplo, no pongamos una situación hipotética, que una es una mujer libre, y que anda por ahí, y que me pongo mis minifaldas, y que me pongo, salgo con el pelo así mojado, y con el corpiño que me pongo, viste los senos hasta aquí. Estamos ah, rebeldes hoy, re eh. Estamos rebeldes. Como me pinta, salgo como me pinta, conozco a una persona que hay todo divino, me enamoro, qué sé yo, empezamos a ir juntos y de repente es, vas a salir con esa minifalda. Yo con vos con esa minifalda no salgo y uno empieza a cambiar sus maneras de vestirse y de esto y después vos decís, me voy a juntar con mis amigas. Bueno, a mí no me parece que tengas que salir sola o que tengas que hacer Y te va como tiki, tiki, tiki, haciendo pensar y como que toda una nueva manera de funcionar que llega un día que vos decís, para, para. No puedo ver a mis amigas. Él puede ver a sus amigos, pero yo no puedo ver a mis amigas. Me tengo que vestir como él quiere, no como yo quiero. Le tengo que hacer la comida, le tengo que hacer esto. Y te decís, ¿en qué momento? Como pararte y de decir, va, ¿en qué momento yo cedí todo mi derecho o que no puedo decir tal cosa? O si tenés eh, hijos, quédate en la casa, no trabajes. Bueno, por eso ya cambió bastante, ¿no? Miedo. Pero pues, claro, hay un montón de... Pero digo, en este ejemplo en particular, no es como decir, bueno, a ver, acá, eh, yo tengo la culpa de que, quizás, viste, a mí no me gusta mucho hablar de culpas, pero es simplemente... Eh, para reconocer, para poder darnos cuenta que en realidad la que fui aceptando las condiciones que me estaba proponiendo un otro, fui yo. Pero cuando vuelvo para atrás digo, ah, fui yo la que acepté. O sea que si yo me doy cuenta y digo, esto no lo acepto más, se terminó el cuento. Le digo, chao, mi amor, listo, y con el próximo que esté, cuando me diga, ¿vas a salir así? Sí, voy a salir así. ¿Te gusta? ¿No te gusta? Bueno, mi amorcito, yo soy así, así como me gusta vestirme, porque tenemos que ver en qué momento dijimos, ¿cuándo perdí todo esto yo? Y después decís, no, no la perdí. Estos me hicieron pensar que la perdí, pero yo nunca, ningún ser humano nunca va a perder los derechos fundamentales. Es nunca. que nunca me, o nunca me hice consciente que no, que no, me los, que no los tenía. Tal cual. Porque ¿Sí? si vos nacís en un país en donde esto no está habilitado, nacés así y, y te adaptás, te sobreadaptas a las reglas. Sí, por esa, por esa sensación, esa necesidad que tiene la gente de pertenecer a algo. Y además todas las ideas que nos han metido, viste, de ser patriota, porque al final ser patriota es tipo pisarle la cabeza a todo el que no sea de tu nacionalidad, o sea, ¿cuál es? No, no, ¿Viste que decís? Hay un montón de ideas que nos metieron que es hora de revisar... No, además hay que nombrar, desde la neurociencia se descubre que está como funcionalidad del cerebro un programita grabado de supervivencia básica que tiene que ver con la necesidad de pertenecer a un grupo para poder sobrevivir, para que ese grupo te defienda ante otros, no ¿no? ante otras situaciones. Voy viendo como ejemplos y cosas y cosas porque es en todos los millones de aspectos que uno se puede imaginar. Recién nombraste el cerebro. La ciencia nos hizo creer muchísimo tiempo de que nosotros, el cerebro, listo, la neurona se muere, cagaste, listo. Vas de acá a una demencia segura. Todos los viejos tienen problemas de eh, cerebro. ¡No, señores! Uno puede llegar a los 95.000 años, con un cerebro de 40, si lo cuidas bien y todo. El cerebro está siempre... Y se generan nuevas cosas, neuronas, ¿no? En esta zona. Sí, pero además hay neuroplasticidad, que es... Las neuronas están todo el tiempo haciendo cosas, pueden hacer cosas nuevas para siempre, todo, depende de si nosotros nos proponemos hacer cosas nuevas. Las neuronas responden a lo que nosotros necesitemos. O sea, y también nos dijeron, no, eso no se puede. Nos han encerrado... Tienes razón, tributo, claro. Una... Si nosotros nos sentimos libres, generamos nuevas neurologías, y la nueva neurología permite nuevas funciones, en y las que además, expandimos amigos, la conciencia, y expandimos y estas amigos, libertades y estas y funciones. Me decís que después de los 60, 70, ya, viste, no soy un ser... Me tengo que jubilar, primero. Sea, <risa> ¿Qué, qué? Jubilate porque ya no servís para nada. No sos un ser productivo, vas a molestar en el mundo capitalista, productivo, newtoniano darwinista, de todo lo que quieras, molestás. retírate a tu casa y anda volviéndote más choto, más choto, más choto, hasta que te mueras. Ese es como el camino que le pasa. Es como, ¿Por qué hacen pensar así? Y vos te encontrás con gente grande que te dice no, yo ya estoy grande. ¿Quién, ¿De dónde sacaste eso? Digo, claro. Porque ya conocí gente, 90 años, jugando al tenis con chicos de 30 este, he visto... Y sí, mi madre, las mi las madre tiene 76 y es capitana del equipo mundial, eh, el equipo que va a los mundiales, del equipo argentino en las Olimpiadas. Ah, Entonces, sí. eh, ahora está entrenando de nuevo después de tener eh, el, el bicho, me volvió a entrenar y ahora está bueno, de nuevo número uno. Mi mamá, no voy a decirle edad, pero ahí un poquitito más, porque después me va a retar, pero acaba de escribir un libro ¿Ah? y en este preciso instante, que ya lo publicó siete rosas se llama ¡Epa! y no solo eso sino que ahora en este mismo instante está haciendo un curso de viste lo que antes se podría pensar de cosas esotéricas viste todo, eh. todo para autoconocerse digo porque yo no le permito que me entre en esta onda de que yo ya estoy grande no no mientras sigamos respirando el hecho de estar respirando es pura potencialidad infinita, podemos lograr lo que querramos. Ya con estar respirando, no tenemos excusa para decir, no puedo, no, quiero, no No. Y como recién decíamos, tenemos que ver de qué tenemos ganas. Si yo tengo ganas y me brota del corazón querer hacer algo y alguien me lo está cortando en seco, es como, bueno, el que me lo corte en seco, gracias por intentar, pero yo voy a seguir a mi corazón. No, no, no necesito que ninguna autoridad me diga qué debo sentir, pensar o hacer. O sea, la fuente de donde yo tengo que sacar esa información tiene que salir desde adentro. Si yo solo me enfoco en el afuera, lo único que genero es incoherencia, cosas de estrés, porque encima no es coherente en todo este gobierno, bueno, ni hablar. Pero te dicen, primero, barbijo sí, después barbijo no. Encerrate, no te encierres. En Argentina que nos encerraron todo el verano y abrieron en pleno invierno. Es como... Sí. te decir, me ¿Estás jodiendo? ¿En serio, chicos? Dale, en serio. Eh. Sí, ¿Queremos pensamiento crítico, no, para sí. que esas neuronas despierten. Sí. Y esto de, de hacer una diferencia de entre, se me ocurre cuando hablas de, de, de que podemos seguir expandiendo esta neurología, de que la neurología esté al servicio de la expansión de la conciencia, ¿no? sí. O sea, si uno conecta con la conciencia, con la esencia, tiene un espacio para hacerse, eh, de dar, darse cuenta de que somos más que este cuerpo físico, que estamos en conexión con el todo, nuestra mentalidad se va a ir desarrollando al servicio de esa conciencia. Sí. Nos van a aparecer situaciones en donde la podamos expandir, pero por eso esto de entender que sí se puede generar nueva neurología, que sí se puede cambiar de perspectiva, que sí se puede ampliar, pero todo depende de dónde ponemos la atención, dónde elegimos poner nuestra atención. Total. Entonces, esa perspectiva de realidad que tengamos va a ser la que nos permita eh, ampliar esta esta mentalidad. Por eso a mí me gustaba viajar. Yo cuando veía en el chat, no los insultos, es más, fíjate que, bueno, no me voy a ir, esto lo voy a explicar después del viaje, cómo terminó, porque falta cha chachán, falta que... que Recién al final, vamos a ver cómo terminó todo.